Hola, estamos aquí en el Domo Care en un concierto increíble. Así es Lili, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y ya estamos en el Domo Care esperando a que salga Eden Muñoz para disfrutar pues este gran concierto. ¡Qué cool! Acompáñenos a ver qué van a decir las personas que van a entrar al concierto. Oye, ¿cómo se preparan? ¿Qué traen en la bolsa? Eh, ¿Cuál canción de Eden Muñoz se saben? ¿Todo esto lo descubrimos o qué onda? Vamos Oye, vamos a ver si conocen bien A Eden Muñoz, ¿te late? Jalo, ¿por a mío? ver, no, ¿qué? <risa> ¿Cómo? A ver, ven, ven sígueme, Román Vente de este lado, ¿cómo está, oiga? ¿Cómo anda? Va a salir, va a hacerse, vamos a, venga, venga, venga ¿Cómo anda? Hola, muy bien, buenas noches Oye, ya lista, ya lista Para disfrutar de este gran concierto Así es. A ver, ¿de aquí, ¿a quién viene a ver? A Eden Muñoz. Obvio Oye, a ver, cánteme una rolilla de Eden Muñoz Si es tan fan yo creo que se tiene que saber mínimo una canción Pues la de Chale es la más famosa A ver, cántela Ay, ¿qué pasó? ¡Que la cante! Ah. ¡Que la cante! ¡Cántela! Ay, venga, cántela, no cántela. Se me Anda, ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Chale! Me dejaste chingo de inseguridad. ¿Qué es eso? Se, se merece un regalito ¿Le, le damos regalo o ah. qué? A ver, venga, oiga bien chido? Ajá Le regalamos Pero ábralo, que lo abra Que lo... Ábralo Y enséñeselo a la cara, Mira nada más un llaverito de Ciber TV Digital para que gracias. lo carguen sus llaves y siempre lo tenga presente. Muchas gracias. Bueno, Disfrute bueno. mucho el concierto. ¡Au! ¡Ay, se te cayó las salchichas! a los coches! Oiga, ¿y luego cómo, cómo están las personas cuando salen de los conciertos? ¿Súper ebrias? ¿Qué? A ver, cuenta. A comerse la grande gruesa. Diablos, señorita. Reconocido ya 30 años aquí y toda la vida nos respaldan en hot los gordos Oye, la, la verdad se ven ricos, se ven ricos los hochos. Yo creo que ahorita saliendo nos vamos a echar un jocho para comprobar lo que la raza eh, come aquí en el Domocaret. ¿no? En el Peli. Ven, vamos a grabar, grabar, graba, graba. ¿Y cómo se llama? Puesto todos los gordos No, pero ¿usted cómo se llama? Ah, yo me llamo La Soledad ¿Por qué La Soledad? ¿Por qué La Soledad? Porque me gusta estar vendiendo sola la salchicha Pues yo no veo que está sola porque aquí la rodea mucha raza Ya sé, amigo. y peor cuando salen del domo care. Más, ¿se le acercan de todo? Sí ¿Por qué será? Porque les gusta la grande y la ¡Ay, grande. no! ¡Qué bárbaro! Vamos a seguir con más a ver qué más dice la raza Dale, gracias. ¡Gracias! ¿Ya lista para disfrutar el concierto qué onda? Sí. ¿A ti sí te gusta los Muñoz? Sí. ¿Y cuál vas a cantar? La de Chale. A ver, cántala tantillo. Chale, me, me dejaste un chingo, chingo de inseguridad de sí, sí. y mi vida todo un desmadre. ¡Ay, nomás, señor! Así se vive el ambiente. Sentí sí, sí, sí, sí. que, te, tipo, ¿te dolió? Sí, pues ¿Por, ver, pues... ¿Por qué? Pues, tengo dos meses que me, que me dejé de mi... ¿Cómo se puede? ¡Ex! Ya. Oh, no. Y, no, eh. Apenas voy a cumplir dos meses. ¿Y pero vienes ahí? No, a mí me vas a hacer llorar en este momento. Imagínate yo cómo estoy. ¿Pero vienes? No, no, neta. ¿Te puedo abrazar? Sí. ¿Cómo no? Dame un abrazo, por favor. Ay. No, no, no. Aquí de verdad, señores, en los Ay. conciertos. No, no, no, qué esperanzas. Aquí, a, aquí... No, ahorita no, ahorita no. No, no, no, no, no. Hay que sanar, hay que sanar primero. Aquí en hay el concierto hacer. vamos a caminarle porque de verdad después... Ya hay nos que cerrar ciclos. Pues. ¿Y ya vas a cerrar el ciclo qué onda? Sí, ya. Con las canciones de Ed Muñoz hay que cerrar ciclos. Exacto. O la de chale, Le, me dejaste, dejaste un chingo, chingo de, inseguridad. de inseguridad. ¿Cómo ves, Lili? Oye, pues ponte una super pedota por nosotros. ¿Quién anda soltero de aquí para mi amiga? No, mira, yo creo, yo creo que los muchachos de acá adelante, ahorita los que acabamos de entrevistar andan solteros No, porque fue una relación de tres años, pero ya Ah, no, no, no, ay, ay, ay. eso no es nada, son tres añitos Pero eh. mira Él No, Z, Z no, no. A ver, ¿qué dice? 17 del 06 del 19 Víctor. ¿Por qué te tatuaste? Le decimos Víctor, de o sea, que se la Sí, ráyasela, rayasela, rayasela no, Víctor no, aquí no, en cámara invito, vente, vente, No vente. puedo decir Porque me voy a quemar porque le causó un chingo de inseguridades. Ese tal, Víctor, Víctor, si nos estás viendo en la cámara, neta. Trabaja de... en Lala. ¿Dónde? ¿Dónde? Cállate, no digas marca. No digas marca. Pero trabaja en una leche muy famosa. ¿Qué sí. leche? ¿Y a ti te daba ¿o qué onda? No. ¿De la leche que le daba Lala? Sí, también. Ay, ah. ah, ¡Qué bárbara! Seguimos con más otra vez. Ojalá superes a tu ex. Ojalá. Cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Así es. Disfruta mucho el concierto. Muchas gracias. Ponte bien peda. Por, por dos ay por nosotros y por por ese víctor asqueroso víctor rata rata víctor rata Oye, tranquilo viejo Pero aquí andamos buscando otra vez Estamos a a buscando, en, encuéntrame a Funes Mori, compare ¿Por qué, compare? ¿Fan de Funes Mori a morir? Es fan, fan machito. Mándale bro. un mensaje a Funes Mori aquí de una vez a ver. Dile todo lo que quisieras decirle O sea, neta, la cámara es tuya El micrófono te lo voy a dar, es tuyo Dile todo lo que quieras, expláyate Ok, a ver Funes Mori, andamos Ando aquí en el domo Karen buscándote, compare Mi sueño es estar... Un ratillo ahí platicando contigo, que me firmes la camisa, una convivencia, aquí mira compadre, enfócame para acá comparito, aquí en el estadio y aquí estamos, te estoy buscando compadre, te necesito aquí para una fotito, tengo una foto contigo compadre, pero estaba en el jale, así que fue una foto bien rápida, entonces... Un saludo, compadre, y espero que a este video, compadrito. ¿Cómo? No, grábala, grábala, Ramón, neta. ¿Cómo que no fue a trabajar? No, no fui a trabajar. Se vino, se vino, o sea, desde su casa al concierto y que dijo, yo no trabajo hoy y mañana tampoco porque me voy a desvelar. Tengo COVID. No, dije que me olía el estómago. Ah, ¿Cómo se llama, oiga? Alejandra. ¿Dónde trabaja? GPI. En GPI, señor. Vayan, Va a llegar este video hasta la empresa de, de Alejandra para que vean que neta no fue a trabajar. Esta señora prefirió disfrutar del bueno, concierto. La, la despedida. Pues sí, la disfrutada de perdido. Prefirió disfrutar del concierto que ir a trabajar. Así es. ¿Qué onda, amiguito? ¿Vas a entrar al concierto o qué? Sí. Oye, pero ¿cómo te llamas? Giovanni Grimaldo. <risa> ¿Y cuántos años tienes? Te ves muy chiquito. Un 14. ¿Y ya te gusta la banda y todo eso? Sí. Oye, ¿y cuál vas a cantar a todo pulmón ahorita? La de JGL, la de Luis R. Conrique ¿Qué trae este batito? No manches Compare, ¿sabes a quién vienes a ver o no? A Luis R. Conrique No, ¿sabes? ¿de qué te ríes tú? ¿Tú sabes a quién vienes a ver o no? A ver, vamos a, vamos a poner aquí las cosas en orden, ¿sí o no? La neta No venimos a ver a Luis R. Conrique No, a mí me dijo ese gordillo Otro. A ver, tú le dijiste claro, sí. ¿A quién venimos a ver? No sé. Otro que no sabe. ¿Quién les dio los boletos o qué? ¿O los compraron? O, lo re, o se los regalaron. No, los regalaron. Bueno, señor, pues vienes a ver a Eden Muñoz. ¿Sí conoces a Eden Muñoz? No, se... <risa> <risa> eh, no, me pa, digo, no, me parece que este chico sea muy listo. Oye, pero a ti cómo te gustaba más? ¿Cuándo estaba en calibre 50 o ahorita de solista? Pues me tocó verlo con calibre 50 y ahorita me va a tocar verlo él solo. Y vamos a ver qué, qué tal. ¿Vas a calificar el concierto? Si le das 10 de 10 solista o ya los ya lo has visto junto con Calibre cincuenta, no, pues es solo, es un fenómeno de músico y qué más decir, una gran, una gran estrella. ¿Cuál te gusta? Porque todos nos dicen lo, la misma. O sea, sorprendeme con algo diferente. No que cante, ¿Qué cante. <risa> cantas, compadre? más o menos, a ¿no? ver, échese algo. Algo de des de, bueno, de, de, de, de, de Muñoz. La de, es que todos nos dicen, yo me sé la de chale, yo me sé la de chale. Ya, ya estamos hasta el chale de que nos digan que esas rolas nada más es la única que se saben. ¿Cómo van a venir a un concierto y nada más se saben esa rola, compadre? Pues, pues la que. ¿De ah. que ese río, oiga, voy a, ir a entrevistarlo ahorita, va a ver. Pues la que he estado últimamente en tendencia, digo que es lo que. A ver, échate un pedacito, compadre. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades y de. Un desmadre, eso no se vale. Firme, una sacudida y puro pa adelante. Qué oportunidades estas hay bastantes. Ahí quedó aplauso, señores, aplaudanle por favor. Deberías de subirte a cantar con él. No creo. Ahorita que ella la invitaste Ahorita, ahorita vemos si te puedes subir a cantar con él. Te late Lili? Yo ojalá. No huyan, no huyan, yo sé que le gusta, la. venga usted señora, ¿cómo está? Oiga, ¿cómo está? Venga de este lado. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Ya lista para disfrutar o qué onda? Sí, vengo a ver a, a mi novio Eden. Ah, pero así dicen muchas de aquí, ¿cómo está la onda? ¿Es suyo o de quién? Porque yo ya me revolví. No, yo soy la oficial, soy la mayor de todas, yo creo. Q, y, la que so dígale, y la que soporte. Y la que soporte. Sí. Mira nomás, oiga, ¿cuáles va a cantar? Este, la Echale, todas, todas. ¿Y cuántas las... se va a tomar o qué? Pues nos dijeron que nomás teníamos permiso para seis, pero pues a ver si podemos... Yo creo que ahí... ¿Permiso de quién o qué, güey? Nomás seis chéves dijeron. ¿Pero eh? quién le dio permiso qué? Okay? No, verdad que no le pedir permiso. ¿Quién? ¿Quién le A ver, díganos aquí quién le... Señora, señora Mandilona, señora Mandilona. No, no, es que dijeron nomás seis porque este, no pueden vender aquí mucho chévez. Ajá. <risa> Ay, pero usted, pero usted se toma seis, esconde los seis vasos... ¿Y vuelve a tomar otra seis? Sí, dijeron que 6 por persona, le dije, bueno, pero pues vienen menores de edad, yo los voy a apoyar. Ah, o sea, por los menores de edad usted se toma las 6. Sí. Ya valió madres entonces, ¿eh? Oigan, ¿ustedes ya tienen boletos? ¿O no, también están buscando? Están buscando todavía. ¿Están buscando? Sí, estamos buscando. ¿Y luego qué? ¿Qué, vi ¿Qué vienen a escuchar? ¿Cuál es su canción favorita? A mí me invitó mi compa, a mí la verdad no me gusta la música. Oye, compa yo soy revendedor, ¿cuánto me das por un boleto de Ed Muñoz? <ríe> ¿De dónde traes? ¿De cuánto? ¿Cuánto? Eh, zona VIP. Claro. El rico siempre humillando al pobre. ¿Cuánto? De una vez. No, mejor. ponle precio, de una vez tú. ¿Cuánto estarías dispuesto? Pues, a mí, pues la verdad a mí no me gusta la música norteña. Pero, pero tú estarías no? dispuesto a pagar un boleto por el Muñoz. Ey, pero no lo va a pagar, lo va a pagar su amigo, ay, es el ay, patrocinador. Ay, ¿Quién lo paga? ¿Quién patrocina quién o qué onda? No, no, no. no. Aquí la cosa? Es la cosa. Aquí se ha equilibrado, aquí los aquí, dos Aquí los dos 50 y 50. 50, y 50. No, no, no, no, él dijo que tú lo habías invitado a él. Ay, es que la mitad de lo que le entra a él es mía. Y la que... oh, es ¿cómo, el... ¿Cómo, cómo, cómo, o cómo? Sea, ¿Qué el... le entra a la mitad o qué eso. onda? Ah, frío, cálmate por favor. Algo anda mal. Ah, de ingresos, pero ¿por qué estudia, compadre? ¿Eh? O sea, de, ¿de compas o qué? No, desde la primaria. Ah, o sea, son befis desde chiquillos. Te puede onda? decir que sí. Oye, pero, ¿pero eh? a ti sí te ¿Somos? gusta. Somos medios hermanos, hijos de otro fulano. Si nos dices, ah, eh, ah, Son como hermanos de, de, de leche, de leche también. Te, ándale, eh, ahí, ¿Cómo ya? chingas que no? Oye, compadre, a ti sí te gusta, los Muñoz. Eh, pues, Dime cuánto estarías dispuesto a pagar por un boleto que es un revendedor así de repente y te oye, yo tengo un boleto VIP, ¿cuánto me das? No, pues no más de lo que cuesta, porque no hay que fomentar la reventa. Tiene toda la razón, no fomentar la reventa, neta. Pues esperemos que encuentren de verdad boletos, y si no, de hecho hay un acceso acá atrás por la bandería. Y, sí, y si no. quieren de verdad disfrutar del evento, ahorita nos echamos un WhatsApp y yo los paso sin, sí, sin ningún problema. Sí, pásame, pero a ver si es cierto, no quiero que... Vamos a seguir con más a través de Siyorte Digital, gracias, sí, compadre. Verdad, no, cómo no, qué espera, ahorita, ahorita... Ahorita hoy vengo por ti, te paso, ¿cómo no? Seguimos con más a través de las cámaras de Ciber TV Digital. Ya estamos listos, señores, para entrar al domo y no se pierdan de verdad el contenido exclusivo que tenemos para ustedes a través de Ciber TV Digital. Nosotros vamos a entrar ya al recinto, pero al final de esto, pues vamos a ver cómo realmente la gente sale. Porque estamos viendo que la raza está entrando, pues, sanamente, pero no sabemos cómo va a salir. Así que vamos a descubrirlo en un ratito más. Por lo pronto, nosotros ya vamos a entrar y les vamos a traer contenido exclusivo a través de las cámaras de Ciber TV Digital. I'm the yeah, Oye, el concierto estuvo con madre. Estuvo fregón. Yo ahorita ya ando súper peda. No, oh, no, qué esperanzas. Oye, el concierto estuvo muy bien, de verdad. Sigan las páginas de Ciber TV Digital porque ahí van a poder todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Desde sí, TikTok. Nuestra página de TikTok, sobre todo. Sí, porque les vamos a estar subiendo todo el contenido que pudimos grabar en exclusiva en el Domo Care por parte de Ciber TV Digital. Sí. Tienen que verlo, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Yo soy Kenji Reyes. Y Lili Briones. Y pues nos vemos en la próxima cápsula aquí en el Domo Care. Gracias, bye bye, ya me voy.